Bueno, el perfil perfecto para Dell, eh, para el canal, eh, es el, eh, un, un partner que tenga la experiencia en el entorno virtualizado, eh, que tenga la posibilidad de... También eh, desarrollar ese negocio a nivel de soluciones, eh, no solamente vender una caja, ¿verdad? Y además eh, aportar algo más. Eh, tenemos muchos entornos donde, por ejemplo, tienen su propio CPD, donde eh, tienen ese especialismo de poder proveer una solución en la nube, ¿verdad? Eh, de tener ese mismo entorno virtualizado, eh, eh, venderlo como servicio en su CPD. Eh, de ahí el especialismo también dentro de cada persona, ¿verdad? por ejemplo, con entornos de VDI, virtualización, a nivel de servidores, a nivel de almacenamiento, a nivel de redes, es muy, muy importante. Y esto lo potencia más al, al partner y le da más valor y credibilidad.